Porque nadie le pinchó una llantaje, huevón. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo veo, lo veo, lo veo. Manténgalo, manténgalo, manténgalo, manténgalo. Ve que él va a hacer el giro, él va a hacer el giro. Lo tenemos, lo tenemos. 122, en 122 lo tenemos. No nada, no nada. No. Quieto, quieto, re, quieto, quieto, quieto, se mueren, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, muere. quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, Rita Aquí equipo Delta tenemos el sé, para todo el gobierno de Estados Unidos, se solamente va a estar muerto, ¿listo? Pero no, no para mi familia, pero no para mi familia Me van a matar, me van a matar ya, no. ¿A dónde se va? ¿A dónde se dirigía? Tranquilo muchachos, tranquilo muchachos ¿Entonces para Asan, hablar? ¡Hasan ¡Me contrató a Ali! Oh, oh, oh. Oh, G-gun,